en este vídeo vamos a comenzar el bloque de lógica de la asignatura y para ello vamos a comenzar con una parte de lógica que trata los conjuntos y qué son los conjuntos los conjuntos son colecciones de objetos que llamamos elementos y estos elementos suelen tener alguna relación entre ellos por ejemplo podemos considerar como conjunto el conjunto de mis amigas y amigos eso sería un conjunto otro ejemplo de conjunto sería el de los números pares que están entre el 1 y el 10 y en este caso serían el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Si tenemos un conjunto, también podemos considerar conjuntos más pequeños dentro de ese. Eso es lo que llamamos de manera intuitiva subconjunto. Un subconjunto es si tenemos un conjunto A. Un subconjunto B es un pequeño conjunto de ese primero en el que tiene todos los elementos dentro del grande. Por ejemplo, mis amistades del entorno laboral están contenidas dentro del conjunto de mis amistades. Con los conjuntos, aunque parezca raro, también podemos hacer operaciones como los números y que hemos hecho muchas veces. La primera de ellas es la de la unión. Si tenemos dos conjuntos, decimos que la unión de esos dos conjuntos es considerar todos los elementos que estén en ambos conjuntos. Lo que aquí es importante es considerar que si hay algún elemento que estaba repetido en los dos conjuntos, no lo contamos dos veces, solo aparece una. Por ejemplo, si montamos una fiesta en la que vayan tus amistades y mis amistades, irán todas, siempre que nos lo dejen tirados. Y las que tengamos en común solo irán una vez, no van a aparecer dos personas exactamente iguales. Otra operación que podemos hacer entre conjuntos es la intersección. La intersección es la operación que nos dice qué elementos tienen en común dos o más conjuntos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos en un conjunto figuras geométricas que tienen color rojo. Y en otro conjunto tenemos cilindros de todos los colores. La intersección de esos dos conjuntos, lo que tienen en común, será un cilindro de color rojo también podemos hacer la diferencia de dos conjuntos un conjunto A menos un conjunto B y esto lo que nos hace es darnos todos los elementos que tiene el conjunto A que no estén en B si tenemos el mismo ejemplo de antes el de los cilindros y la figura de color rojo si hacemos el conjunto de las figuras rojas menos el de los cilindros el resultado que obtendremos será un nuevo conjunto en el que estarán todas las figuras de color rojo menos el cilindro rojo si os dais cuenta lo que estamos haciendo es quitar al conjunto A la intersección de los dos conjuntos. Por último, también podemos considerar el complementario de un conjunto con respecto a otro. Y para esto necesitamos un conjunto y un subconjunto. Es decir, como hemos visto antes, un conjunto más pequeño dentro de él. El complementario de ese subconjunto pequeño nos va a dar un nuevo conjunto en el que estén todos los elementos del grande que no estaban en el subconjunto. Esto va a quedar mucho más claro con este ejemplo. Imaginaos, en el ejemplo de antes, que montamos una fiesta. E invitas a muchas personas pero obviamente hay algunas que no vienen entonces el complementario de los asistentes y las asistentes es el conjunto de las personas que no han ido a la fiesta hablar de conjuntos muchas veces como quizá os ha pasado puede ser algo lioso entonces para ello muchas veces es bastante más amigable representarlo gráficamente y para esto nos ayudan mucho los diagramas de Venn, que son representaciones gráficas de distintos conjuntos y las operaciones lo que vamos a hacer es representar cada conjunto de una forma geométrica, la que sea, y vamos a sombrear la parte en la que estemos interesados. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, tenemos dos formas geométricas, una para un conjunto A y otra para un conjunto B. Si quisiéramos representar, pues no sé, la unión, lo que hacemos es sombrear, colorear, las dos formas que, que queremos. Como podéis ver, aquí estas dos formas están separadas, lo que quiere decir que los conjuntos son disjuntos, es decir, que no tienen nada en común. Si, por ejemplo, tuvieran algo en común, la representaríamos, como aparece aquí, de manera que se solapen, y esa forma, esa parte que se solapa, es lo que llamamos, y lo que hemos visto, la intersección. En cuanto a conjuntos, también hay otro concepto que hay que tener en cuenta, porque nos va a servir para cuando lleguemos a aritmética, que es el de equipotencia. Decimos que dos conjuntos son equipotentes si tienen el mismo número de elementos. Con Sobre esto vamos a construir lo que es el concepto de cardinal. Entonces, ya que hemos visto varias cosas sencillitas sobre conjuntos, vamos a ver qué podemos hacer con los elementos que hay dentro de ellos y podemos establecer relaciones entre ellos. En concreto, nosotros y nosotras vamos a ver dos tipos de relaciones. Relaciones de equivalencia y relaciones de orden. Vamos a empezar con la primera. Vamos a coger un conjunto cualquiera de personas y lo que vamos a hacer es relacionar las personas que vivan en la misma casa. Esto es una relación de equivalencia. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando ahora mismo. Porque cumple las tres propiedades siguientes. La primera es la propiedad reflexiva. Y lo que viene a decir este ejemplo es que yo vivo en la misma casa que yo. Puede parecer una completa estupidez, pero así es como se enuncia la propiedad. Se cumple la propiedad reflexiva si todo elemento está relacionado consigo mismo. La siguiente es la propiedad simétrica. Y la propiedad simétrica lo que nos dice es que si yo vivo en la misma casa que mi hermana, entonces mi hermana vive en la misma casa que yo, digamos que es, como se puede ver, una simetría. También puede parecer algo tonto pero no se cumple para todas las propiedades que os podéis imaginar y después vamos a ver algunas. Formalmente la propiedad simétrica se cumple si para todo elemento x que esté relacionado con un elemento y, entonces el elemento y está relacionado con el elemento x. Y por último la propiedad transitiva que dice lo siguiente que si yo vivo en la misma casa que mi hermana, y mi hermana vive en la misma casa que mi padre, entonces yo vivo en la misma casa que mi padre. Esta ya parece algo menos tonta y seguro que la había escuchado por ahí. La propiedad transitiva se cumple si tenemos relacionado un elemento x con un elemento y, y un elemento y con un elemento z, entonces el elemento x está relacionado con el elemento z. Esto, aunque pueda parecer que se cumple siempre, tampoco es cierto. Algunos ejemplos, además del que hemos visto aquí, y los cuales os invitamos a que los comprobéis. Son, por ejemplo, el tener la misma edad que, o tener el mismo número de lados que, cuando nos referimos a figuras geométricas, o la relación de ser andaluz o andaluza. El otro tipo de relaciones que hemos nombrado son las relaciones de orden, y como dice su nombre estas tienen que ver con algunas propiedades cuantitativas que podemos ordenar. Por ejemplo, vamos a ver en un conjunto de personas la relación tener menos años o los mismos que. Esta relación también cumple tres propiedades. La propiedad reflexiva, ya la hemos visto antes. Yo tengo menos años, o los mismos en este caso, que yo. No hace falta que la explique de nuevo. La segunda propiedad es nueva, la propiedad antisimétrica. Si la mayoría de vosotras tenéis menos o igual años que yo, eso no quiere decir que yo vaya a tener menos o igual años que vosotras. Como veis, no se cumple la simétrica que hemos visto antes. Esta nueva propiedad, que quiere decir que no se da la simétrica, es la propiedad antisimétrica. Si tenemos un elemento que está relacionado con otro, entonces el otro no está relacionado con el primero. Y por último, la transitiva de nuevo. En este ejemplo, si vosotras, al menos la mayoría, tenéis menos o iguales años que yo, y yo tengo menos años que mi abuela, entonces eso quiere decir que vosotras vais a tener menos años que mi abuela. Siempre considerándose iguales, pero el iguales está claro que no se va a cumplir. Como antes, otros ejemplos que os dejamos aquí para que los comprobéis son la relación de tener más años o igual que, o la relación de menor que en los números naturales, o el vivir más lejos de la facultad. Y esto es todo en cuanto a conjunto. En el próximo vídeo vamos a seguir con la lógica y vamos a ver dos estructuras dentro de este ámbito que nos van a ayudar a comprender los procesos lógicos, como son las clasificaciones y las seriaciones. ¡Hasta pronto!